Bienvenidos a Dark Toons. yo soy Polaris y el día de hoy te traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con estrenos, especiales, nuevas series y mucho más. Antes de comenzar te recuerdo que puedes seguirme en Instagram, allí realizo dinámicas en Stories, publico algunas noticias antes de que salgan en videos y publico algunas fotos. Solo debes buscarme como Polaris m 76 o hacer clic en el link en la descripción. Ahora sin más, comenzamos. En nuestra primera noticia tenemos un primer adelanto de lo que será la nueva serie de Disney Plus, Monsters at Work. Esta serie animada deriva del universo de Monsters, Inc., donde se presenta a Mike y Sully en un nuevo entorno laboral. La historia tendrá lugar seis meses después del filme original estrenado en 2001 y seguirá a Tyler Tuxman un mecánico de Monsters, Inc. que sueña con trabajar en la reformada planta. Su estreno se tiene programado para el día 2 de julio en Disney+. Entre otras noticias, tenemos que Sony Pictures ha publicado el tráiler en latino de la próxima película de Hotel Transilvania Transformania, la cual será la cuarta y última película para la franquicia. En este filme, Johnny cree que su suegro aún lo rechaza por ser humano por lo que buscará la manera de poder ser un monstruo y tener su aprobación. Esta cinta verá su estreno el próximo 13 de agosto. Y hablando de estrenos, tenemos que recientemente, luego del exitoso estreno del episodio 5 de Geluba Boss, la creadora de la serie, Vivienne Mendrano, anunció que el episodio 6 de la serie tardará un mes extra en producirse. Esto debido a que durará mucho más tiempo de lo habitual y que de hecho sería el episodio más largo de la temporada, pero que definitivamente valdrá la pena la espera. Así lo dio a conocer a través del Twitter oficial de la serie. Calculando, podríamos suponer que el próximo episodio estará listo para estrenarse en el mes de julio. Entre otras noticias, Warner Media hace poco celebró el Upfront 2021, donde se combina HBO y Warner Bros con las productoras de televisión principales de la compañía y los canales de Turner. A partir de este verano emitirán programas originales de HBO Max como Titans por TNT en junio. Mientras que TBS emitirá Close Enough en octubre y también figura el estreno de The Fungis el 4 de junio por Cartoon Network. Mientras Warner Bros. anunció la producción de dos películas animadas de DC, Injustice y Bad Girl. Y hablando de Warner Media, tenemos el estreno del tráiler de lo que será la segunda temporada de The Fungies, creado por Stephen Neary, a quien recordarás de otras series animadas como Clarence. Esta nueva temporada verá su estreno el 6 de junio de este año por HBO Max. Entre otras noticias, se anunció una nueva serie animada llamada My Adventures with Superman. Esta serie trata de un Clark Kent en sus 20 años recién llegado a Metrópolis quien tendrá varias aventuras con Louis Lane y Jimmy Olsen. La serie saldrá para HBO Max y Cartoon Network y tiene dos temporadas ya autorizadas y contará con Jack White en la voz de Clark Kent y Superman. Continuando con las noticias, tenemos que recientemente se estrenó el episodio más reciente de Distant Lands llamado Together Again. Aquí finalmente nos traen a Finn y Jake para su mayor aventura hasta ahora. Este nuevo especial comienza con Finn buscando a Jake después de haber estado separados durante mucho tiempo. Mientras Finn busca en una nueva tierra, se encuentra con viejos amigos y enemigos. Una vez que encuentra a Jake, el dúo tiene que descubrir cómo salvar el reino de un gobernante egoísta. Llegando al final del episodio, los dos mejores amigos tienen que tomar una difícil decisión, dando lugar a un final agridulce y conmovedor que cambiará todo. Este episodio ya se encuentra disponible en HBO Max. Entre otras noticias tenemos que pronto se estrena la cuarta temporada de Summer Camp Island. Muchas personas pueden pensar que esta serie no ha tenido mucho éxito, pero la verdad es que desde su mudanza a la plataforma de streaming ha tenido un muy buen recibimiento. Su estreno se tiene pautado para el día 17 de junio en HBO Max. Continuando con las noticias, tenemos que hace poco se dio a conocer el póster promocional del especial Víctor y Valentino a través de los Nueves Reinos de Mictlán, un episodio especial de la serie que tendrá una hora de duración. Dentro de su sinopsis tenemos que, cuando su amiga Cristina pierde su tren al más allá… Víctor y Valentino deben ayudarla a viajar a través de ocho peligrosos reinos del inframundo para reunirla con su familia. Su estreno se tiene programado para el día 29 de mayo en Cartoon Network. Para finalizar, ya tenemos confirmada la fecha de estreno de la segunda temporada de The Old House. Luego de la emisión del final de la primera temporada el pasado mes de agosto en el año 2020, Finalmente tenemos un pequeño adelanto visual y la fecha confirmada para el 12 de junio de 2021. En el primer episodio de esta temporada seguiremos a Luz quien se siente culpable de que Eda haya perdido sus poderes, por lo que se embarcará en una lucrativa recompensa para ayudar a la casa búho. Además de esto, la creadora de la serie, Dana Terrence, dio a conocer algunos detalles a través de sus redes sociales. El primero de ellos es que la historia terminará con la temporada 3. Dana comenta que la última temporada se dividirá en tres especiales de 44 minutos. Esto le dará la oportunidad de crear un evento que no sería posible con otro formato. También comenta que de existir la posibilidad de continuar la serie en formato de cómics o algún otro medio, le gustaría ver la juventud de Eda. O algo que le añada más elementos a la historia, pero que pueda subsistir como su propia serie. Una noticia algo triste si lo piensan bien, ya que personalmente me habría gustado tener un poco más de esta gran serie. Pero la verdad, poco podemos hacer ante las decisiones de las grandes empresas. Solo nos queda disfrutar de la mejor manera posible lo que nos queda de esta increíble aventura. Antes de irnos, hace poco, debido al estreno del episodio True Colors de Amphibia, se reveló lo que será el nuevo opening de la serie. Aquí vemos algunos adelantos de lo que será la temporada final de la serie. Por ahora no hay fechas confirmadas, pero ante cualquier novedad los mantendré informados. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Déjame en los comentarios cuál es el estreno que más esperas. Te recuerdo que puedes seguir la página de Facebook oficial del canal para más noticias. Te dejaré el enlace en la descripción. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.